En primer lugar, quiero agradecer a Zaragoza en Común por haberme presentado al reconocimiento de ciudadano ejemplar en el Ayuntamiento de Zaragoza por mi actividad social eh, que la he llevado durante más de 50 años con la intención de lograr una ciudad más justa y solidaria. Fue a principios de los años 70 cuando en la universidad ya empecé este activismo eh, social eh, integrándome en los comités de estudiantes y en los comités de, de profesorado en aras a conseguir una universidad eh, más democrática al servicio de la sociedad y donde se tuviese en cuenta todos los sectores sociales. Era una época sin libertad, sin capacidad de, de, de reunión, por lo tanto todo este activismo social se tenía que hacer en la clandestinidad. Eso me llevó en que en el segundo año de mi tesis doctoral fuese expulsado y a partir de este hecho empecé a integrarme en los colectivos eh, vecinales de la ciudad. En concreto, eh, participé en el barrio de Delicias, en la asociación que entonces tenía su sede en la calle Zapata número 2, y con todas nuestras luchas conseguimos aspectos, entre otros, tan importantes como el parque del psiquiátrico y todos los servicios que se integraron en las llamadas esquinas del psiquiátrico. Luego, al vivir yo en la zona de La Bombarda, eh, la zona eh, noroeste del barrio de Las Delicias, un barrio que entonces empezaba a llenarse de viviendas, pero al que le faltaban todos los servicios básicos, desde guarderías, colegios, institutos... Y conseguimos también una pequeña zona verde, el Parque de la Sedetania, al conseguir que de las 900 viviendas que iban a poblar eh, todo este espacio, solamente se edificase menos de la mitad. Eh, a la vez, en mi preocupación por el medio ambiente me llegó a asociarme en la Asociación Naturalista de Aragón, en Ansar, eh, al que pertenezco desde hace más de 40 años y del que fui presidente a principios de los 2000 y en la Junta estuve varios años más. Eh, desde esta institución, desde Ansar, junto con otros colectivos eh, vecinales y otros colectivos ambientalistas, estuvimos trabajando en temas del tráfico, del arbolado urbano, de las vías de ribera, de la emergencia climática actualmente y de la huerta zaragozana. De esas primeras luchas recuerdo el eh, conseguir el desvío del cuarto cinturón eh, que iba a ir por el Soto de Cantalobos y la Huerta de las Fuentes, conseguir también a nivel de tráfico que eh, de toda la vía hispanidad entre, eh, entre la Avenida Navarra y Isabel la Católica, de 10 carriles que se impulsaban, eh, se quedarán reducidos a 6 Y en la vía de Rivera, en la margen izquierda del Ebro, entre el Puente de Hierro y el puente de las fuentes, de dos vías se quedasen en una. Convencido de que la ciudad se debe construir eh, colectivamente, he participado en cantidad de charlas, jornadas, seminarios, y durante 16 años coordiné un proyecto de voluntarios con lo cual acercamos a miles de ciudadanos eh, eh, a las eh, orillas, riberas, y ríos eh, zaragozanos incluso también el canal imperial eh, concretamente también aproveché mi trabajo profesional como profesor en el colegio de para utilizar el barrio de Terrero como espacio educativo de ahí eh, ayudamos a participar en la lucha por una alternativa al tercer cinturón que destrozaba eh, los pinares de Venecia y a desarrollar eh, un borrador del plan especial del canal que luego fue aprobado por el ayuntamiento que llevó a, a hacer una serie de paseos ciudadanos hoy muy visitados por toda la ciudadanía y queda aún de este plan especial por desarrollar todas unas áreas donde van viviendas sociales y todo un bulevar que puede ser ejemplificante para toda la ciudad. De hecho, de esa actividad, eh, como profesor, me llevó a ligarme a la coordinadora Venecia Torrero-La Paz durante 10 años y eh, allí estuvimos desarrollando todo este trabajo. Una de mis principales eh, preocupaciones ha sido siempre el tema del agua, considerar que esta eh, eh, tiene que ser pública y de calidad para todas las personas y, junto con otros colectivos, eh, se desarrolló una plataforma, eh, la Red de Agua Pública de Aragón, la RAPA, eh, desde donde se ha llevado una lucha contra el impuesto de contaminación eh, de las aguas por considerarlo abusivo y no solidario. En todos estos colectivos, me he encontrado con personas entusiastas, generosas, que han sido el pilar fundamental eh, de todo lo que íbamos consiguiendo. Sin ellos no hubiera sido eh, posible una defensa del bien común y una mejora de las condiciones de vida de los zaragozanos. También ha sido muy valiosa el apoyo de mi familia, que me ha prestado siempre una ayuda excepcional e insustituible. Mis padres, hermanos, mis hijos, mis amigos, pero en especial quiero citar a mi compañera Olga, que me ha acompañado en todas nuestras luchas. ¿Qué situación tenemos? La situación actual nos lleva a que hay que reivindicar eh, muchísimas situaciones que todavía son más graves de las que iniciamos nuestra andadura hace 50 años. En concreto, la situación de crisis climática grave. Eh, esto está suponiendo eh, que aspectos como los alimentos y la energía se están encareciendo y están poniendo en grave aprieto a muchos sectores sociales, mientras los oligopolios eléctricos y petroleros están teniendo beneficios extraordinarios. Hay que terminar la quema de combustibles fósiles y lo que se necesita, y es urgente, en palabras de Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, que él señala que la falta de acción de nuestros gobernantes en esta situación es criminal, criminal porque lleva a que muchas miles de personas estén muriendo por la falta de acción sobre el cambio climático. Las ciudades, y en especial también Zaragoza, eh, tienen que adaptarse, tienen que mitigar el cambio climático, porque el 90% de las acciones hay que tomarlas en las ciudades, y en ese sentido disminuir las emisiones a la atmósfera, cuando el 40% pertenece a la industria. Disminuir el tráfico motorizado, ¿eh? haciendo que la zona de bajas emisiones sea mucho mayor que las propuestas que tenemos hasta ahora. Recuperar la huerta de Zaragoza, porque de lo que nos alimentamos proviene el 30% de las emisiones de infecto invernadero. Reconvertir el bosque de los zaragozanos, no hay que llevarlo en la periferia, hay que hacerlo en nuestras calles y plazas, llenarlo, nuestras, eh, eh, esas calles y plazas de arbolado que den sombra y estén eh, con agua eh, que dulcifique las olas de calor que tan espantosamente hemos sufrido este verano. Y ya por último, también es urgente eh, obtener agua de boca de calidad para que el cien por nos venga del canal de las bardenas Y otros apuntes en otros sectores fundamentales, aparte del cambio climático, sería eh, la lucha por la paz. Eh, el, la carrera armamentística en que se han metido las potencias imperialistas eh, nos están llevando a una situación en que se puede destruir el planeta. Eh, tenemos instituciones en esta ciudad, como el Seminario de Investigación por la Paz, que llevan años propagando valores de consenso entre todos los ciudadanos. La ciudad debe trabajar en todos sus sectores educativos, culturales, por este reconocimiento de una paz que hay que extenderla a nivel planetario. Pero esta paz tampoco es dudadera, si no disminuye las diferencias entre ricos y pobres, si no ayudamos a que otros sectores del planeta que viven en la pobreza más absoluta, eh, de alguna manera suponen, eh, superen esta diferencia, si no ayudamos a que los barrios más envejecidos que tenemos en la ciudad, Delicia, San José, Centro Histórico, eh, Las Fuentes, eh, de alguna manera rehabiliten sus viviendas y sus espacios públicos. La lucha contra la desigualdad eh, debe ser, por supuesto, a nivel de ciudad y a nivel estatal. No puede ser que las empresas contribuyan con la mitad de los beneficios que lo hacían en el 2007 cuando sus beneficios en estos 15 últimos años han crecido un 22%. Lógicamente me refiero a las grandes empresas que componen el Iber 35. Y no puedo olvidarme tampoco de las personas que tienen alguna discapacidad. Constituyen un sector de población heterogéneo, eh, pero hay que incorporarlo con la plenitud de derechos a toda la vida económica, social y cultural que tiene la ciudad. Es necesario garantizar a las niñas y niños con enfermedades raras dotándoles de apoyos en colegios y escuelas infantiles. Los padres de estos niños sí que son ciudadanos ejemplares. Y por último la defensa de los valores democráticos, cada vez más en entredicho. Hay cada vez más ciudadanos que tienen un sentimiento cada vez también más pronunciado de la falta de equidad de la justicia extremadamente rigurosa con los sectores más pobres y, sin embargo, más defensoras de los pudientes a lo que no se les castiga su corrupción y prevaricación en sus intentos de almacenar más y más riqueza. Y una gran mayoría de los medios de comunicación están en manos de los poderosos, con lo cual los derechos democráticos están cada vez más lesionados. Y ya por último señalar la preocupación por la devaluación de los servicios públicos, como la sanidad. El que haya en España más de dos millones de personas con depresión, más de la cuarta parte de la población con sobrepeso, no augura una buena salud de la población. Solamente si nos organizamos, las ciudadanas y los ciudadanos, en especial los sectores jóvenes, Solamente luchando por la defensa de los valores que antes hemos mencionado podremos caminar hacia una ciudad y un mundo mejor.